Yo venimos a visitar el parque y a mí me encanta, me gusta venir aquí, pues es la primera vez que yo vengo aquí en el parque Europa. Esta es la terra Eiffel, esta es mini versión de Eiffel. <laughs> Это Театро де Гриего. Это Давид де Мигель Это Давид де Мигель Вот такой вот памятник мы еще должны были найти, но мы его нашли. Это Ла Фонтана де Треви. Очень красивое место. Eh, Estos muro de Berlín Este, este muro es de, mur de Berlín. Berlín Nos ha gustado muchísimo la mitad del atómico Que está muy bonito aquí Con, con la química Sí, está precioso eh. Está, vamos, está, está muy precioso Me gusta mucho Sí, es que la física y la química mazo. más o sea, te digo. La verdad